I'm ah, ¿Qué amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, bienvenidos al super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate se emite de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, a través de 910 en el AM Medellín, a voz del Río Grande, y en FM 88.1 Canela Stereo. para que nos sintonicen de lunes a viernes. Y también estamos en nuestras plataformas, Rafa Gol, eh, al aire, nuestra emisora virtual, www.rafagol.com. En Facebook Live, Rafagol Al Aire y en YouTube, Rafagol Linares. Bueno, los domingos en vivo, y en directo aquí por Teleantioquia. ¡Emociona! Dice el salmista David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, el versículo 14... Dice, apártate del mal. Apártate del mal y haz el bien. Busque la paz y esfuérzate en mantener la paz. La paz no va a llegar en paracaídas. La paz no llega en helicópteros. La paz hay que buscarla y hay que mantenerla. Hay una versión Reina Valera que dice, busca la paz y síguela. Pero antes de buscar la paz, dice apártate del mal y haz el bien. Y luego se sí dice, busca la paz y sígala, búscala. El Señor Jesucristo dijo, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá la puerta, a buscarla. Entonces, la paz hay que buscarla a través del diálogo, a través del razonamiento. Pero primero, para hablar de paz, tenemos que alejarnos del mal. Como dice el Salmo, apártate del mal y haz el bien. Y ahí sí, busque la paz. Usted no puede tratar de buscar la paz sin dejar de ser un bandido, sin dejar de hacer cosas que no conviene O sea, que no está haciendo ningún esfuerzo por buscar la paz. entonces Si queremos buscar la paz, claro que todos queremos la paz para el país. Y la paz la vamos a encontrar. Pero primero, apártate del mal. Y además el versículo 15 dice, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de sus oraciones. Pero los ojos de Dios y sus oídos están también en contra de los injustos, de aquellos que detienen con injusticia la justicia, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso el país va como está. Estamos en una situación complicada, pero necesitamos la paz y sí, la vamos a conseguir. Pero apártate del mal, apártate, apártate del mal. Haz el bien y busque la paz y la vamos a encontrar. Eh, hoy en, en nuestro debate pues, hoy queremos eh, rendirle un sentido homenaje a todas las personas que han fallecido por el COVID, pero hoy estamos desde luego lamentando profundamente y nos unimos en una voz de condolencia y de pesar por Darío Pineda Darío Ignacio Pineda que fue nuestro operador de audio de muchos años en Super, en Todelar eh, esta semana fue llevado a a, a la UCI, a cuidados intensivos, y lamentablemente falleció esta mañana, esta madrugada, no fue Darío no Ignacio Pineda, que le prestaba servicio a muchísimos medios de comunicación, a muchas emisoras de, de acá de la ciudad de Medellín, pero sobre todo queremos hacer llegar nuestra sentida condolencia a su señora madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, a todos sus amigos, que fueron muchos, muchos de los medios de comunicación. Así que pasen su tumba y. Nuestra corbata hoy es en señal también de duelo por él porque perdimos también hace 15 días otro de nuestros ingenieros, el de Todelar, Jorge Osa. Hemos perdido mucha gente de la radio, periodistas y, en, y, y, y la cantidad la cantidad eh, de, de damnificados por el COVID. Así que nuestra, nuestra condolencia por eso hoy, nuestra corbata de luto, de negro, porque tenemos el corazón entristecido por todo lo que está sucediendo y por todo lo que sucede en el país. Bueno, bueno los invito para que marquen nuestra línea 232-4604 y 01 5015 Entre los que llamen, tenemos una camiseta para regalar del Deportivo Independiente Medellín. A ver, la camiseta del Medellín. Para, y tenemos también prenda nacional. Para los que llamen, esta camiseta la estaremos entregando entre las personas y respondan la pregunta. ¿Qué... Por lo menos tres equipos que no hayan sido campeones en Colombia. Tres equipos que no hayan sido campeones en Colombia. Fácil. Hay muchos equipos que no han sido campeones en Colombia. Pero, que diga tres? Tres equipos que no han sido campeones. Esa es la pregunta que hacemos hoy. Y tenemos de Nacional una prenda también. Tengo un Kid ahí para un impermeable de motociclista espectacular para un hincha de Nacional. Ahí está. E ese aquí que voy a entregárselo a una persona hincha de Nacional. Así que marquen las líneas telefónicas 232-4604-018000-51-5015. Las líneas que tenemos habilitadas. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia.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 nosotros lo hacemos con mucho gusto. Lina ve un vehículo, lo hace por usted. Evítese los trámites engorrosos. Estamos en Moicentro Local 136. Llame a este teléfono, llame a este teléfono. Para, si quiere vender su carro, porque aquí se lo compran. El teléfono es 313-658-8163. 313-658-8163. De Lina León vehículos. Bueno, nos vamos al debate. El debate va en dos partes. El debate va en dos partes. Vamos a hablar de Nacional, vamos a hablar de Medellín, y vamos a hablar también del municipio de Abaveiva, porque la semana, o este fin de semana, eh, estuvimos en el municipio de Abaveiva. Fuimos invitados por el doctor... Eh, eh, Leito Norrego, Gloria Patricia Herrera, la comunicadora, agradecemos realmente, pues, eh, todas las atenciones que nos brindaron al gran equipo deportivo. Y ya les vamos a mostrar porque hicimos el programa de radio desde allá y tenemos las imágenes de televisión de lo que el municipio viene haciendo también por la paz. Por eso hay que buscar la paz, seguirla. Los acuerdos, firmarlos y cumplirlos. Eso es seguir y mantenerse la paz. Bueno, eh, ahora sí, eh, Vamos con Nacional, el tema de Nacional. Nacional jugó Copa Libertadores esta semana, ya le quedó un partido. Y lo perdió cuando se terminando el partido. Estaba apostándole un empate ahí. Eh, frente a Argentino y se perdió el partido. Eh, yo sé que hay gente molesta de los hinchas de Nacional. Estaban, los de sur fueron hasta Guarne y le salaron las orejas, le hablaron a los jugadores. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? ¿Hoy? Esta, ¿Hoy? Ah, fue hoy, en sí. Guarne. Veamos. El partido que no vuelva nunca más es el mensaje que le dijeron hoy en Guarne los hinchas a sus jugadores del equipo Atlético Nacional. Además, también creo que hay unas palabras de los de Sur a los jugadores. Ahí están, ¿Qué ocurre es, esto? es una vergüenza para Atlético Nacional, es el equipo con el cual sus familias viven en este momento, pero no solamente es una vergüenza ¡Madrones! deportiva. No sé si a ustedes les interesa. Saber que la reputación de ustedes en la calle con 13 millones de personas que somos es esa, que son unos ladrones. Eso tendría que ser, eso tendría que ser una razón de peso para que ustedes hace mucho rato en estos meses hubieran ganado al menos uno de los títulos que disputamos. Pero lo ni siquiera hacerlo es porque el fútbol es fútbol, si se gana y se pierde. Nosotros hemos ganado muchas cosas y también hemos perdido muchas otras, pero el problema no es únicamente eso. El problema del norte Técnico es que le hayamos escrito con respeto que queríamos una opinión suya acerca de lo que estaba ocurriendo y no fue capaz de respondernos, pero sí fue capaz de salir a sí! sí! sí! el, sí! sí! el, sí! el silencio, muchacho, cara, silencio, muchachos, silencio. El mismo día que le escribimos, como si los medios de comunicación fueran más importantes que nosotros, nosotros estamos esperando una respuesta y unas palabras respetuosas que le dimos, profe, gracias a la puerta que usted nos abrió allá, eso es lo que es grave y que en una rueda de prensa no sea capaz de pedirle perdón a la hinchada y que vos pereas en esa misma rueda de prensa prefieras hablar de Dios y de Jesucristo que del dolor que le da a 13 millones de personas que ustedes quedan eliminados por no ser capaz de ganarle a una empresa aseguradora con equipo de fútbol, eso es lo que es grave, lo que es grave Alves que en esa reunión estaban muy bravos y ahora estás de último está... bueno ahí están las palabras eh... Lamentablemente, los jugadores, yo lo dije hace ocho días, muy poquito ponen en la cancha. Han hecho muy poco y esto se veía venir. Los, los hinchas que van al estadio, pues, están dolidos porque a nadie le gusta perder ni jugando con parques ni con tierra. Y nacional, un equipo, una institución de tanto prestigio, perdiendo con equipos de sonido, pues, lamentable. ¿Qué están haciendo los jugadores? ¿Qué están aportando los jugadores? O sea, es deprimente la actuación del Nacional del último juego. Les queda un solo partido. Pero eso me llamó la atención del coro que decían si no ganan, no vuelvan. ¿Qué se por allá en Chile? Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola. Bienvenido a la polémica. Hola, Rafa. lo doy gracias a Dios por todo. Bueno, hay cosas eh, que respetables en lo que ellos dicen. Cuando manifiestan que si no ganan, no vuelvan. Uno no puede estar de acuerdo. Uno no puede estar de acuerdo con eso. Cuando se les dice ladrones, yo tampoco estaría muy de acuerdo. Pero sí cuando enros le enrostraron a Guimaraes, que le enviaron una carta, una carta y él no tuvo la interés la diplomacia siquiera de contestarla. Y ese día, según ellos, habló con un medio de comunicación de televisión en Bogotá a nivel internacional. Entonces, ahí en eso sí les doy la razón a ellos, porque lo mínimo que esperaban era que el técnico de Atlético Nacional les diera una respuesta a sus inquietudes. Cuando ellos también la emprendieron allí contra el señor Jason Perea, también pueden tener razón, porque ellos, en el caso de los jugadores, muchas veces no reconocen y en las ruedas de prensa no hacen el mea culpa de los errores que cometen. Y eso también es grave, así que por ese lado les doy la razón a ellos. Ay, en lo de Alves, en lo de Alves sí que les doy toda la razón, porque ellos dicen que en esa misma rueda de prensa, o en una de esas ruedas de prensa, el jugador se envalentonó y dijo que le interesaba un pepino a los hinchas. Y eso no lo puede decir un jugador de fútbol, eso no lo puede decir un jugador de fútbol. Porque recuerdo muy bien, y ustedes también, que un técnico que estuvo en Independiente Medellín, el día que dijo que no le importaba si los hinchas iban al estadio, ese día don Raúl Giraldo lo echó. Hablo de Hernán Torres, o oh, miento. Ese Ajá. día el, el señor tuvo que irse de Independiente de Medellín porque uno tiene que fijarse qué dice en un micrófono porque eso es muy delicado. Y el señor Alves no puede salir con esas. ¿ah? Jugador que lo que menos tiene es rendimiento. Me han dicho era el que menos podría hablar, el que menos podría desafiar a la afición porque él no ha hecho nada, no ha sido acorde con la contratación y con todo lo que se gana, porque yo creo que es el jugador más costoso que tiene Atlético Nacional. No lo he dicho, no es costoso, es caro, es caro para lo que él ha dado en Atlético Nacional, que es muy poquito. Así que en algunas cosas estoy de acuerdo con los hinchas que estaban eh, molestos. Me llamó la atención, fue de Pipe, que fue allá muy vehemente, porque cuando lo entrevistamos en estos días, él dijo que le interesaban más las marchas que el fútbol sin embargo fueron allá a Guarne a Guarne a, a, lo que eh, es que a cada, hacerse ver cada cosa en su lugar no ya hay tiempo ya hay tiempo ya hay tiempo y hay tiempo para cada cosa entonces pues yo entiendo también a los de Pipe a los de Sur pero cuando terminó el partido yo le dije O, oh, llámeme a los de Sur a ver qué opinan de esta derrota porque me parece lamentable la derrota de Nacional esta semana frente a Argentino Junior. Y sí, el señor Alves, mire Alves, con lo que usted gana, pagan un equipo de sonido que les ganó a usted y le pagan al técnico y sobra plata. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Antes de hablar de Nacional y del Medellín, permítame una cosa, lo de la Copa América, rápidamente. Nos quitaron la Copa América, el 50% que le correspondía a Colombia, el ministro y el presidente quisieron... Eh, convencer a, a la Comebol de que fuéramos hasta noviembre, pero dijeron, no, no, no, fueron radicales y rápidamente dijeron, chao, Colombia, gracias por sus intenciones, habrán próximos eventos internacionales que le vamos a dar a ustedes para que lo hagan, entonces, el presidente argentino, ustedes recuerdan que hace un mes dijo, no, no, no, no, Tenían 4.000 contagiados diarios. Dijo, no, que vamos a hacer la Copa América, vamos a renunciar, dijo el presidente. Y ahora el presidente Alberto Fernández, la semana pasada, el viernes, cuando supo que se la quitaron a Colombia, dijo, bienvenido el 100% para nosotros los argentinos, dijo Alberto Fernández. ¿Y sabe qué? Las estadísticas al otro día dan, no 4.000 confinados, eh, eh, eh, 4.000 personas contagiadas. 40.000 contagiados hubo el sábado en Argentina. Hubo 744 fallecidos en Argentina hay un total de 74 mil argentinos fallecidos hasta el momento es la tasa más alta en el mundo actualmente de contagiados y así piensan hacer la copa américa entonces ahora ve la, la, la, lo, lo folclórico el presidente fernández el viernes cómo, cómo lo castigaron con las estadísticas de, desastrosas del COVID en su país ahora Rafa entra en cuarentena total durante nueve días Argentina la gente no puede salir a la calle, confinamiento total es la situación crítica. Y así piensan hacer la Copa América. Yo no sé, Rafa, te dónde van a ratificar entonces esa Argentina? No, me parece más ¿Ah? folclórico... El no, me parece más folclórico el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol darle a sede a ellos en esas condiciones. Eso me parece más folclórico. Perfecto. Bueno. La, perdón, un segundito. La Copa América, yo creo que Colombia no estaba tan errada cuando el presidente y el ministro de Deportes y el mismo presidente de la Federación sí, Colombiana de, de Fútbol... Ricardo propusieron posponer la Copa América para noviembre. Ah. De acuerdo a esas estadísticas que acaba de dar el señor Augusto Velosa, la Copa América no se va a efectuar en un mes. Es, imagínense, pero lo que pasa es que los patrocinadores están presionando. Y hay patrocinadores que firmaron y quieren que su producto se ha visto en el mundo en más de 288 países durante esa época del 13 de junio al 11 del mes de julio, que dura la Copa América. Ya firmaron, entonces ellos quieren, ya firmamos esos contratos de publicidad, tienen que hacer la Copa América, sea donde sea ahora me imagino ya el presidente de Chile y el de Paraguay y el de Uruguay van a decir venga para acá entonces si Argentina está completamente confinado en que la hacemos nosotros bueno Rafa sobre Atlético Nacional no solamente lo que vimos en televisión ahora sino en las redes sociales y hay una lista de jugadores que están presionando tienen que salir de Atlético Nacional entonces que Alves, que Candelo, que Vanguero, que Chacón que Castro, que Perea, que Neider Moreno que Digner Quiñones, que Hayan Palacios hay una lista impresionante y dicen pero el primero que tiene que ir si no gana el partido es, es, es. Maraes sí, Mara Mara Claro, claro. Y claro es, el claro. primero que tiene que dar el paso al costado sí. es usted donde no gane. Es Bien. que los hinchas, es que los hinchas, eso me faltó allí. Los hinchas le dijeron, si sí, queda eliminado de la Copa Libertadores, son tres garrotazos claro es. en, en este semestre. Sí, sí señor. De Copa, ahora, Copa, el... Copa Colombia, la, la Liga, la Liga de la Copa. y la Libertadores. Ahora, yo creo que el gran referente de Nacionales es, es, es el rifle Andrade. Sin embargo, en las redes dicen, Nacional no tiene jugadores líderes. solo tenemos a un referente que es Duque. Y eso, dicen ellos, y eso, dan como referente a Duque. Oye, pues, en pero ¿sabe sociales. por qué? Dime. Por todo lo que ha ganado con claro. Nacional. Ah, bueno. Porque el rifle llega, juega muy bien, pero ¿usted cuando escucha al rifle que se pare como se paró en su momento y Duque en una rueda de plaza. claro Y rematan diciéndolo, el, el resto de jugadores están por dinero, el confort es notable en el conjunto atlético nacional, mi estimado Rafa. Sí, pues que ustedes en redes también están presionando con todos los jugadores verdolagas. Esta es una semana definitiva para Atlético Nacional. Su partido va a ser el día miércoles frente a Católica de Chile en el San Carlos de Apoquindo. 9 de la noche. Ahí, ahí a las 9 de la noche, 11 de la noche allá. En toda, la, en toda la cordillera de los Andes. Qué frío allá, tan ahí impresionante. Ahí comienza la cordillera. A mí me ha tocado en la rena ese Carlos de Apoquindo no, usted a cinco... y yo cinc... ahí en un ¿Ah, pupitre. ¿sí? Oiga, en un pupitre. <ríe> a menos cinco a grados. la medianoche. Oiga, en un pupitre. Nos pusieron allá, que es en la gradería. En la gradería, pero ahí por decencia nos pusieron un pupitre y, se, y el frío que teníamos ahí viendo la cordillera. No, no, no. Menos cinco no sabes, grados a las 9 de la noche. No, okay. qué experiencias. Juan Diego Arroyave, buenas noches, ¿qué piensa usted de toda esta situación de Atlético Nacional? A Ave María Rafa, buenas noches para usted, para todos los televidentes. Ay Dios, ¿qué pensar? Tantas cosas, es que uno no sabe si a quién culpar, buscar culpables en una hecatombe de esta ya, porque esto es una hecatombe, ya lo que pasó, así digan que no, así digan por ahí, o ya me van a refutar diciendo... Nacional tiene opción, tiene claro, opción. tiene opción. Las matemáticas dicen que si Nacional gana, sí. depende eso sí del partido nacional, excelente de Nacional tenga opción y argentinos, usted pero ganando no con el Pero le pregunto, ¿con ese juego sí es capaz de...? Eso no, es no, otra no, cosa. Esa es esa ese es otro análisis. Otra cosa. Pero si usted me, ah, preguntó, no me, usted me preguntó, ¿cómo podría clasificar Nacional? No. Ganando, pero, ganando puede clasificar. Pero, pero, pero el tiene tema su es... Tiene su pero, sí. ¿No será que...? Los jugadores no están entendiendo el tema, lo que quiere el técnico. ¿Será que el jugador entra a la cancha sin saber qué tiene que hacer? ¿Será que tiene que ingresar al terreno de juego a veces sin un patrón de, de, de táctico establecido? Es algo que hay que pensar, ¿no? Porque antes de condenar el jugador, yo me sorprendo cómo de pronto tienen a Vladimir Hernández tan, tan condenado en, en Atlético Nacional cuando el técnico lo ha utilizado muy mal muy mal, ubicarlo como volante a Vladimir Hernández cuando sus éxitos los ha logrado como punta por izquierda, sus goles los consigue cuando es punta por izquierda, entonces ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que por aquí también Prima opone un granito de arena el técnico Guimaraes en, el, en que los jugadores tampoco estén desarrollando todo su fútbol, porque jugadores buenos sí tiene nacional, jugadores con nivel sí tiene nacional, pero podemos entrar a hablar, a, a, a hablar de que Brian Rubí es un mal jugador, de que Valdomero Perlaza con lo que trae de Juan Carlos Osorio es un mal jugador, de que Sebastián Gómez el año pasado hizo una muy buena temporada, de que, de que el rifle Andrade, que sea en este momento el referente de Nacional, a veces tenga bajones como lo tuvo esta semana, que son muchas cosas, son muchísimas cosas que, que entran a jugar si en realidad de pronto no será el técnico. Ah, y ahora, me parece que los del sur, en el cuestionamiento que le hacen al técnico, me parece excelente. Porque es que ese señor, sí, canales internacionales, bienvenido, pero ¿por qué no le da la cara a la prensa local? ¿Por qué no le dice, señor, estamos jugando mal por esto, por esto, por esto y por esto? Pues las respuestas son, ¿cómo juega de bien Nacional? Estoy muy contento con el fútbol de Nacional, por Dios, por Dios, ¿a dónde está ese equipo con ese juego? No llegan a ningún prea y sigo con la consigna, quede eliminado, Nacional no tiene con qué pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, don Rafa Gol. Seguimos analizando, a ver, la, lo que dice la, la barra de los del sur, que para mí, pues, es un pronunciamiento serio, porque es uno de los... Eh, de los... Eh, las barras prominentes que tiene Nacional en Colombia. Don Labón, buenas noches. Hola, don Rafagol, saludo cordial. Rompecostillas para usted, mis compañeros televidentes, internautas. Punto número uno, hay que diferenciar la parte numérica y la parte de opinión. Numéricamente, Nacional tiene opción para clasificar sí. a la siguiente fase de Copa Libertadores. Que el fútbol no le dé lo que vamos a analizar y lo estamos analizando. Pero hay que diferenciar. Punto 2. <risa> Hincha Verdolaga. Claro, estamos en pandemia y nos debemos cuidar con todas las normas de bioseguridad. Pero los sureños, los líderes que estuvieron y estuvieron hasta Guarne, oiga, hicieron lo que debió haber hecho el técnico Guimaraes hacia los jugadores. Qué curioso, ¿no? Que el técnico no tenga la personalidad de decirle a Alves, señor, usted apenas ha marcado tres goles, usted llegó para ser goleador en Atlético Nacional. Dicen que, dos. que le digan a Perea, estoy contando todos los torneos. Sí. Que le digan a Perea, señor Perea, es que usted tiene unos dueños morales que son los hinchas de corazón de Atlético Nacional. Eso lo debió haber hecho el técnico. Pero como el técnico está más cómodo como yo en esta mesa y en esta silla eh, muy, muy reclinomática, así está el señor técnico del equipo Atlético Nacional. Y lo otro, don Rafa Gol, ya ha dicho Guimaraes que si él en un año no es campeón, se tiene que ir. Hombre, <risa> descubrió el agua tibia desde hace tiempo y qué pena, no soy sí, dueño ni le año. meto plata a ningún equipo de fútbol, <risa> pero me parece que no, soy, no es un año, señor Guimaraes, son seis meses. Seis meses exagerando, porque en este momento, con tres torneos perdidos y la forma como pierde Rafa, es que mire, Real Madrid también ha perdido, Barcelona ha perdido, ¿quién acaba de ganar la Liga claro, de España? Por supuesto. El Atlético yeah. de Madrid. Pero es la forma como pierden los jugadores, sin vergüenzas en el terreno de juego. Estoy calificando la parte profesional, no futbolística. Tienen razón los señores del sur. Ahí está el reto del nuevo presidente de Atlético Nacional, porque también los sureños pusieron una pancarta gigante en la sede nacional diciendo, bienvenido presidente, en nacional hay que ser campeón. Ese mensaje, señor presidente, grábeselo aquí, lléveselo a los jugadores. Ahí está su primer reto subir este equipo futbolísticamente y como el técnico no lo hace, le va a tocar a usted a afinar tuercas para ganar ante Universidad de Chile. Y materia Nacional... prima hay, don Rafa, Oiga, don Gustavo, el... materia prima hay. Nacional sí, claro. tiene muy buenos jugadores, ¿y entonces? Oiga, pero en Nacional no sabían que el señor Guimaraes sí ganó con América, pero jugaba algo ese equipo, jugaba algo, Juega igual, jugaba igual en América de lo que juega ahora Atlético Nacional. Oiga, con, la, con, la, con la diferencia, con Tuve la diferencia que allá tuvo más suerte porque acá empezó trabajando ahí medio bien la defensa y más el ataque, después ni defensa ni ataque, ahora el equipo ni ataca ni defiende. Y en, yo, y, en América, oiga, en América, América eh, Guillermo Ares trabajaba frontalmente, era pelotazo allá a, a, a, a Vergara o al centro delantero, etcétera, etcétera, y cuando se llega a Nacional se encuentra con jugadores más tocadores de elaboración y el tipo, mejor dicho, ahí le quedó como grande la situación de cómo ensamblar un equipo diferente al de la América con los jugadores de... ¿Sabe cuál es la diferencia, Augusto? La sí. diferencia es que en Nacional se encontró con jugadores sin, sin alma de ganar en América. Después de ascender, estos muchachos americanos tenían alma de triunfo, lo que no tienen algunos jugadores de Nacional. Ve, Augusto, te felicito, opinaste de América, porque ahora cuando tienen el cambio de Nacional, hablaste de lo que decían las redes sociales de Atlético Nacional. Me quedé esperando tu opinión del equipo, Bertolaca. Lo he dicho permanentemente, lo he dicho, que no juega nada con Guimaraes. En el todo contra todo fue el mejor. Y fue el más goleador. Ah, pero usted le puso ocho. Pero, puso, sí, señor, y... en el todos contra todos. Usted lo calificó. No, el no, equipo claro, eliminado de lo califica como... Ya, de y ahí, ahí para acá, ahí para acá, retrocedió totalmente, un equipo eliminado. Retrocedió totalmente, un se equipo retrocedió eliminado venía de ser eliminado contra sí. Equidad, hombre, y pero le pusiste 8. Usted pero, 8. lo Después, no puede criticar Un no, no, equipo no, no, como no, Equidad, pero, pero que pero guardando no. las proporciones no, no sí. respetando sí. a Alexis no. García, tiene mucho técnico para tampoco equipo. equipo? Juega si también, es usted, usted juega critica hoy a Guimarães, es montarse al bus de los sureños, si a usted no le queda bien. Porque usted claro, le puso, puso ¿No? a Guimaraes en el, en el, el semestre. En el Mira, no, Así que no le una diga nada porque lo baja de ese pedestal. ¿Eh? ¿Cómo va a bajar a un tipo que lo puso en un pedestal no, no, no, de ocho? No, no, no. Lo digo, va a bajar ahí. Lo, lo que usted oiga, diga voz, puede ser en la su compra. La tórmula. voz, todo, en la voz, la voz, en el todos contra todos fue el mejor, hermano. Fue el mejor. Ahora es el peor. No, se va procediendo totalmente. La cuando, calificación... Rafa, no pido nosotros, no, no. nosotros cuando dimos no, no. la calificación era hasta ese momento y en ese instante ya lo estaban eliminando. Exactamente. Hasta era eliminado. la calificación, no del todos contra todos. Era... De lo que pasó en Nacional, eliminó al el fútbol colombiano. Y usted le puso ocho. No, pero, si pero, quiere darle otro movimiento no, no, no. Abuelo, eh, pero, diga, desgraciadamente, esto hacer, no es como eh, se empieza, sino como se todo termina. Todo contra Augusto. todo fue el mejor, hermano. Y yo lo califiqué en el todos contra esto todos. Esto no es como se empieza, no si es como se termina. No es Copa Libertadores. Por eso perdiste no en matemáticas y no te en dedicaste al periodismo. Bueno. Y ahí espero, Rafa. El, el, el soponcio no le vaya a dar el infarto a Luciano, por favor, que no le vaya a dar el infarto con lo que acabo de escuchar ahorita bueno. cuando acá se dijo que, según los sureños, el referente no es Rifle Andrade, sino el Duque. señor Jefferson Duque. Por favor, le va Luciano, a dar el, le va a dar el soponcio, Mira, tranquilo. Eh, pero, ¿cómo fue lo que dijo Juan Diego? Esto no, es Esto no es como comienza, sino como se termina. ¿Cómo termina usted un torneo? P esto comenzaron, se va a empezar muy bien P como el otro usted partido. dijo pero mire cómo está terminando bueno cómo está terminando clasificó clasificó a la final del World Colombiano no señor y está a un paso de ser eliminado de Copa Libertadores entonces de qué estamos hablando bueno yo sí sigo pensando que Nacional tiene nómina con que tiene claro tenía nómina y ha haber tiene, clasificado tiene, tiene del medio y hacia arriba la Brava, tenía tiene, tiene, y del tiene del medio. nómina para continuar en Copa Brava. Libertadores el problema es llama que el técnico no sabe leer los partidos. No sabe plata. tiene lo nómina del y medio hacia arriba. jugando con 10. Siempre Nacional inicia con 10. Es un problema gravísimo. Y lo otro es que los jugadores no le ponen la testosterona que tienen que ponerla como varones en la cancha para defender la camiseta. Eh, así como cuando reclaman su cheque quincenalmente que es de mucha plata. Pausa y ya regresamos. Permiso.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 siento de tomar leche Colanta. Gracias al liderazgo del señor alcalde y con la planeación que hemos hecho desde el mes de enero con todas las EPS y IPS del municipio, hemos logrado consolidar este gran centro de vacunación acá en el Coliseo de Rosalpi, en el cual hemos aplicado más de 30 dosis de las 70 dosis que hemos aplicado en el municipio. Continuamos pues atendiendo a toda la población acá en este centro de vacunación y seguiremos trabajando por el bello que queremos.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 Quiero extender un gran saludo a todos los televidentes de Rafa Golinares, contarles que al igual que ustedes yo soy amante de los deportes y en especial del fútbol y que me gusta vivirlo y sentirlo en paz. Un abrazo para todos. ¡Oh, oh, oh! Soy Edwin Quintero López, alcalde del municipio de Argelia, Antioquia. Quiero enviarle un mensaje de paz y reconciliación a todos los colombianos y en especial a los antioqueños. Porque en Argelia vemos Rafa Gol Linares por Telia Antioquia. Raíton Borraco de alcalde del municipio de La Aquí, todos los domingos, vemos por Telia Antioquia a Rafa Gol. Gol, gol. Hola, mi nombre es Edwin Andrés Montesenao, alcalde del municipio de Sunzón. Allí en el municipio vemos Rafa Gol por Telia Antioquia. Seguimos en el super debate, los temas polémicos del día. Recuerden que este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde lo emitimos a través de 910 en el AM, La Voz del Río Grande, y también en 88.1 en el FM, eh, Canela Estéreo, para que nos sintonicen. El debate, tres horas. Y a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y nuestra emisora virtual www.rafagol.com. Saquemos las conclusiones de Atlético Nacional. Don Gustavo Sol. Sí, esto es sencillo. Los jugadores no tienen mucho que decir. No tienen mucho que decir los jugadores. Ellos tienen que hablar es el miércoles en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ganando allá. Y no por presiones de que, eh, de que si no ganan no pueden volver. No, eso es, eso no, eso no se dice, eso no, eso no se dice. A un equipo hay que apoyarlo. Y los hinchas tienen que apoyar, porque eso no fue una amenaza. No, los hinchas están para apoyar. Así que el próximo miércoles los jugadores hablen en la cancha para que, no, para que no vuelvan a repetir la historia de Jefferson Duque cuando salió después de un partido contra Tolima donde quedaron eliminados, que no, que al siguiente partido sí iban a ganarle a Tolima y volvieron a perder. Llevan seis partidos sin conocer la victoria, llevan tres partidos sin marcar gol, o sea, estadísticamente es un desastre el conjunto de Verdolo acá pero yo no estoy de acuerdo con cuando nuestro director, Rafa, dice tenemos la... Nacional tiene el mejor nombre en el país. Yo digo del medio hacia adelante, Rafa, y compañeros y televidentes, yo pienso, yo pienso que el sistema defensivo, incluido el arquero, así así, así haya sido llamado a Selección Colombia, no es un arquero saca sacapartidos, no es un arquero de categoría, o sea... Los que pasaron anteriormente, ¿no? dejaron el listón muy arriba en esa posición. Y la zona defensiva, ni laterales, ni centrales, escasamente medio-medio Olivera. Medio no, no, no, no, no. Y no hay un trabajo táctico que soporte esas deficiencias de individualidades. Así pues que esa zona defensiva es lamentable nacional. Los números no ayudan, no ayuda el tema del juego del equipo. Se pregunta uno será capaz de ganarle al equipo Universidad Católica... Cuando hace muchos compromisos, partidos de atrás debe haber aplicado el revulsivo Guimarães y cambiar el sistema que está empleando, que no le da ninguna, ninguna productividad, amanecerá y veremos lo digo con conocimiento de causa ¿Qué más van a apoyar los hinchas por dios bendito como iría mi abuelita saben ustedes cuántas reuniones han tenido estos muchachos líderes con los jugadores y cuántas veces los jugadores se han comprometido a jugar bien y a ganar o por lo menos para poner lo que dice don Rafa Gol, testosterona en el terreno de juego todo tiene un límite mire cuánto jugador de atlético nacional lleva años en el equipo y no ha ganado nada por eso es que nacional gana a don gustavo por eso, que hay una afición que exigen, la medida que llenan el estadio, ellos tienen todo el derecho a exigir. Me parece muy bien el mensaje. Ya les queda jugadores, porque muchos de ellos van a, a comprometer o no su continuidad en nacional, el próximo compromiso. Problema de ustedes. Tienen capacidad, hay que demostrarla. Bueno, y usted, profesor Guimaraes, ya es hora de que haga un revulsivo total, ofensivo. Porque Usted se convirtió en un equipo predecible. Todo el mundo... Ve un vídeo de Nacional y ya sabe por dónde entra, por dónde lo ataca, cuáles son los huecos, las lagunas que tiene Atlético Nacional y por ahí lo vacuna. Entonces, señor Guimarães, monte el revulsivo, pero monte lo ya. Ofensivo, cambie. No juegue con nueve ni con diez jugadores. Saque los once a la cancha. ¿Sí? Y no le tenga miedo pues a Alves. Puede que le ha pegado a otro técnico. Pero usted no se va a dejar cascar de, de más. Bueno. <risa> Vamos a la... Vamos a ver, estuvimos en, estuvimos en Dabeiba. Dabeiba. En Dabeiba, nos, nos recibieron muy en Dabeiba. Bien. Muy bien, pasamos muy bueno sí. allá. Y esto fue lo que pasó en Dabeiba, sí, con Don Elkin, la voz. Rafa, Rafa, no, no, no. Aquí, municipio de Dabeiba, todos juntos por Dabeiba, haciendo un informe espectacular porque esto es de paz, esto es de cultura. ¿Dónde están los hinchas de corazón de Dabeiba? A ver, a ver, muévase, muévase, muévase. Reincorporados versus Ejército y la Policía. Qué buen partido. Señor, ¿cuál es su nombre? Jason, Jason Torres. Reincorporado. ¿Qué significa este partido para ustedes? No, mucho. Eh, primero que todo, pues eso casi nunca se había visto claro hay paz, joven cuál es su nombre ¿Qué significa este partido entre reincorporados y ustedes bueno creo que ya todo para nadie en secreto ya debemos de cambiar las armas por un balón ¿no? cambiar las armas con un balón venga joven déle un abrazo a él van a jugar fútbol lo están haciendo y son hinchas de corazón Jugando esto sí es un partido por la paz Продолжение следует persona que llegue con una camiseta de Nacional o Medellín, le doy este balón. Vea, ya llegó. ¿Cuál es su nombre joven? Fabio Jesús Bolívar, Tuberquia. Tuberquia, hincha verdolaga. Hincha de corazón. ¿Dónde nació? En Dabaiba. Señor, que lo bendiga. Bien, bien, está Chao. Chao Seguimos en esta nota con los hinchas de corazón. Oiga, de Dabaiba. De Dabaiba, Antioquia. Señor alcalde, vamos a entregarle un balón como reconocimiento a este hincha de corazón de paz. Hombre, Oscar, es un hincha de Medellín morir, oiga. Siempre está ahí al pie, el que yo con Medellín, cielo. ¿sí no? Oscar, vea. Pues, Muchos recuerdos. ¿Qué significa ¿Qué para usted la Ay, cosas muy buenas porque al ser mi pueblo lo amo. Con todo que es, ahí la tienda de La tienda para mí es mi, mi, la capital y el corazón de, de, de propios visitantes. Lo mejor de la es la agricultura. La agricultura. Sí. Y, y, y las niñas que las nenas. Ah, no, lo mejor. Lo mejor, ¿cierto? Ahí está don Augusto Velosa Torres, el cirujano, vea, levantando la niña con este show de por ritmo artístico en el municipio de Dabeiba, muy bien, muy bien don Augusto, muy bien. Don Augusto, lo, lo, le, ¿la levantó bien? Sí, sí, muy, muy bien, demasiado bien. Augusto, ¿usted qué, sintió levantando? ¿usted qué sintió levantando la niña? No, no, una emoción impresionante, indescriptible, hermano. Se le nota, se le nota. Es la figura de la cancha, Rafa Gol Radio, televisión y grabados artísticos para Leitor Urrego Durango, alcalde de Dabeiba. Reconocimiento por su trabajo incansable para que el municipio de Dabeiba sea territorio de paz y prosperidad. Alcalde, estos premios generalmente lo entregamos a la Figura de la cancha de nuestros equipos y del fútbol colombiano. Es para usted, señor, por lo que ha venido haciendo por Dabeiba. Muchas gracias, muchas gracias al equipo de Rafa Gol. Realmente no me lo esperaba, es maravilloso y realmente estoy emocionado con este reconocimiento. Dios les pague. Hay un evento alcalde eh, próximamente a nivel nacional. ¿De qué trata? El 12 de junio los invitamos a todos. Va a haber un evento muy hermoso, donde los reincorporados de la FARC, hoy comunes, piden perdón a las víctimas de Colombia. Para nosotros que somos víctimas, esto nos trae un gran bálsamo, o, eh, nos trae un alivio saber que el otro tiene la valentía de decir perdón, pues, no, no queremos que se vuelva a repetir. Entonces esperamos aquí a todo el gobierno nacional y departamental, también hemos invitado también a los alcaldes de Occidente y de Urabá, todos aquellos que hemos sufrido los rigores de la guerra. Nelson Benítez es concejal reincorporado del alfar del municipio de Abeiba... Concejal, ¿en qué le ha cambiado la vida siendo concejal y reincorporado? Buenas tardes para todos. Eh, sí, pienso que volver a la legalidad para uno acá donde ver todo, tener toda la gente. Al costado que están con uno es algo que es muy diferente a la vida que llevamos en el monte. Bueno, y este municipio, ¿cómo va en tema de ser pacíficos, de compartir todos? Pienso que este municipio, con la presencia del alcalde Leite ha cambiado mucho, mucho la, la, la zozobra de la gente y estamos viviendo unos aires de paz, estamos viviendo acá algo en armonía con toda la población, con todos. Señor, que lo bendiga, siga Sembrando Paz. Gracias que sí, así va a ser y cuente conmigo y vamos a estar acá aportándole a la paz en lo que más podamos. Aquí terminamos la nota. Territorio de Paz, unidos por Dabeiba y el gran equipo de Rafa Gol Radio y Televisión, los acompañamos. Pasamos muy bueno, ¿será que me contratan? Sí, vamos toca mirar, toca que se sube y miramos. A... Listo, yo subo y bajo, no hay problema, Cójame aquí. Oh, no, no. Oh, no. Eh, eh, eh, pasamos muy bueno, muchas gracias a la gente de AVEI, el comportamiento que el municipio tan limpio, yo pues realmente después de todos los vendavales de todos esos eh, de todo ese, ese, eh, problemas que hubo con los desbordamientos me, me pensaba que iba a estar en diferentes municipio no muy bien eh, muy cálida la gente y la atención especial de, de, de la calle de, de el, sus secretarios de de toda la comunidad, muy agradecido, Gloria Patricia Real, la comunicadora que nos invitó muy amablemente, muchas gracias. A ver, conclusiones de Dabeiba, señor Osorio. Sí, no conocíamos a Dabeiba y realmente su gente y sobre todo, eh, nunca habíamos transmitido un partido de estos y este partido fue histórico, reincorporados contra la policía y el ejército que antes no se podían ver, que se daban bala desde el Cañón de la Llorona Ahí a la, a la municipalidad, increíble, y ahora todos luchando por la paz, todos luchando por la paz. ¿eh? Ahí por eso hay en el Consejo, concejales de las FARC, y hablamos con ellos... Y ellos ahora están es solo en son de paz porque ya dejaron totalmente las armas. Ese sí es un verdadero arrepentimiento. Estoy de acuerdo, es histórico realmente ese partido. Y a, además la calidad futbolística impresionante, uno que ve microfútbol y fútbol de salón por todo lado, pero la calidad de esa gente impresionante, reincorporados contra ejército y policía espectacular, en un, en un sector muy lindo realmente. ¿Qué tal Por favor, <ríe> las porristas que te subieron y te levantaron, <ríe> casi las revienta hermano con ese peso, mi estimado como, ¿Cómo hiciste, no, no, Velosa? qué barbaridad. Bueno, Rafa, nosotros no tuvimos la oportunidad de estar porque nos tocaba coordinación local, pero eh, uno observa cómo trabaja este doctor Leito Norrego por La Paz, un municipio que siempre fue azotado por la violencia y que ahora está azotado, pero por trabajar y hacer un remanso de paz en este sector de, del departamento de Antioquia. Excelente, por todas esas actividades, todo lo que le mostraron al departamento, a la nación, al país, de lo que se hace allí en un municipio que poco a poco va adquiriendo protagonismo a nivel nacional. Yo creo que es de los eventos que más he disfrutado y seguramente mis compañeros han disfrutado, primero por eh, la organización, todos los elementos de bioseguridad ustedes observaban, a los ciudadanos, los funcionarios públicos con sus tapabocas, continuamente iban eh, pasando funcionarios de la administración entregándole el alcohol, el gel a la gente, y, y hay que magnificar eso. Y lo segundo tiene que ver también de un buen gobernante, miren que sí se puede, y ojo, es un ejemplo para el gobierno nacional, hablando, llegamos a acuerdos. Y hablando, fue que se gestionó la paz y seguramente va a ser así. Bendiciones y felicitaciones a ese bonito pueblo de Adaveiva. Bueno, eh, bueno, muy bien. Eh, las conclusiones de nuestra visita y un abrazo enorme y un beso especial para toda la gente de Adaveiva. Muchas gracias por haber acogido al gran equipo. Bueno, vamos a hablar de Independiente Medellín. Préndame la moto, la moto, la moto, la boxer. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20.000 mil kilómetros de mantenimiento gratis. aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, hablamos de Independiente Medellín, que ya están entrenando, ya están organizados. ¿Qué es lo último del rojo de la a montaña, ver, señor sí. Gustavo Osorio? Bueno, lo último es lo de la renovación del contrato de Andrés Cadavid. Me parece que... Fue muy bueno el acuerdo, digo bueno el acuerdo no porque vaya a ganar mucho dinero o poco dinero, sino bueno el acuerdo es porque los hinchas querían que el capitán siguiera con Independiente de Medellín porque fue el jugador más regular, jugó 68 partidos, ha hecho cinco goles, lo que hace que está, es el capitán y se ha ganado dos copas Colombia. Y me parece que ha sido de los jugadores más regulares en la campaña, lo otro es que Sebastián Hernández ya entrena con Independiente Medellín, es la nueva cara, al igual que el panameño Miguel Camargo. Y está en Barranquilla, pero con permiso el señor James Sánchez. Y esto lo digo porque en las redes sociales seguramente ya piensan que lo echaron. No, él tiene una calamidad doméstica y por ahora él no ha salido del equipo. Todavía no ha salido del equipo el señor James Sánchez. Me llamó Chucho Ramírez, técnico antioqueño de Estudiantil, por donde pasó Juan Sebastián... Peñalosa, que sería el nuevo jugador del Medellín, puntero derecho, que está en España. Chucho, me llamó desde el aeropuerto, va para Italia a saludar a su hermana, que es la embajadora de Colombia en Italia, que es Gloria Isabel Ramírez. Me dice, ya Huesca lo ha liberado y mañana yo creo que se adelante ese trabajo para que Medellín lo confirme esta semana, de este jugador que realmente es una sensación por la punta derecha, fue de Selección Colombia, tiene 21 años, repetimos, Juan Sebastián Peñalosa. Y lo otro, Juan Carlos Osorio le pidió un jugador del Medellín a Don Tulio en el América para poder firmar el contrato, ya solamente falta la firma, que es Erazo, jugador que pertenece al Medellín, que está prestado a la equidad, pero sin opción. Dice Medellín, no lo venderían al América, se lo, lo venderán a nivel internacional ese jugador, le ha dicho el presidente Daniel Ose. Bueno, y Robert Harris venía como gran figura del Real Cartagena. Bueno, bueno. ahora ya es Peñalos Bueno. Vamos a ver, ahora ya es Peñalosa, la gran figura, el crack que viene. Los cracks, porque Medellín no contrata sino cracks, ¿no, don Cracks. Bueno, esperemos que Medellín siga en esa tónica de buscar refuerzos ante la vicisitud económica, porque ha sido muy claro el, pre, el presidente, eh, eh, doctor Trujillo, cuando ha manifestado que mmm, cuando el presupuesto está corto... Daniel Osa. Hay que, Daniel Osa. Hay que contratar, hay que buscar también el nivel económico en los jugadores, esperemos que se contrate bien, se refuerce bien para que así ya el técnico Borillo Gómez tenga materia prima para trabajar y comenzar a mostrar con ese independiente Medellín. Yo he sido uno de los contradictores del equipo rojo en la parte administrativa, porque he considerado que Medellín muchas veces contrata jugadores, es para un proceso de seis meses y pare de contar y ni siquiera mira la parte económica, entonces después de seis meses dice, uy, este jugador gana mucha plata, hay que recortarle, pero tiene un contrato. Pero yo después de observar que por estos días ya Andrés Cadavid arregló de nuevo su continuidad con Independiente Medellín y de hablar con el presidente del Equipo Rojo en nuestro programa de radio y de Internet, me queda clara una cosa, y esto para la gente, no coman cuento todo lo que se habla de Independiente Medellín en redes sociales, porque hay mucha gente que quiere desestabilizar, miren lo de Cadavid, Cadavid al final arregló sin problemas. Eso sí, dijo algo el presidente del Medellín, don Rafa gol que me queda sonando, cuando yo le pregunto qué piensa que hernandario gómez terminando el campeonato señaló a los jugadores juveniles diciéndoles "Ustedes nos pegaron el Covid, se fueron de rumbo y demás yo que el presidente dijo algo no sé si grave pero puso en aprietos al técnico del medellín diciéndole que no le pareció bueno el mensaje que porque cualquier persona se contagia en determinado sitio Pudo haber sido una excusa de Bolillo, pero yo pienso, si Bolillo lo dijo es por algo, porque no es lo mismo usted estar contagiándose, de pronto a un entrenamiento, se le arrima a alguien o ir a rumbear. Y Bolillo es que... dijo que ellos estuvieron rumbiando. Es que Así la gente... que me queda la duda, don Gustavo. Pero, pero es que la gente ya sabe a quién le cree. ¿Cuánto hace que la fábrica de humo está vendiendo al equipo? Y lo vende todos los días. Y lo vende todos los días. ¿Ah? y nosotros somos los únicos creo que no hemos caído en eso que a mí Rafa me decía que eh, en, en los programas ¿Sí? de radio y cada que vengo al canal es cierto que se vendió Medellín y digo yo no ¿y quién lo dijo? no que por ahí en las redes sociales se dice y que lo dijeron en tal canal bueno y hasta en la televisión y en la radio no sé nosotros solamente damos noticias confirmadas así las demos de últimos porque eh, no estamos es solamente para inventar para inventar está la fábrica de humo y ellos todos los días venden el equipo y agregó esto Rafa Matías Mier, está en stand-by la salida o la continuidad de él. Lo mismo de James Sánchez y de Javier Reina. Yo creo que a lo mejor estos jugadores se quedan. Si no los anda declarado ya eh, fuera de Independiente de Medellín, es porque a lo mejor están pensando que si no se hacen algunas contrataciones, estos jugadores pueden servir. Bueno, sí, señor. Eh, vamos a ir ya a... Vamos a la respuesta, la pregunta, la pregunta. Y la respuesta era, mencione tres jugadores o tres equipos que no hayan sido campeones de fútbol colombiano. Do, el doctor Héctor Fabián Betancur es el gerente de Indeportes Antioquia y él tiene la respuesta. Doctor Héctor Fabián, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Héctor Fabián Betancur, gerente de Indeportes Antioquia. La respuesta es Bucaramanga, Pereira, Envigado. Señoras y señores, esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia, ahí está, muchos equipos no han sido campeones del fútbol colombiano, también aparece equidad, también patriotas, son muchos, muchas gracias por participar él es el gerente de Indeportes Antioquia ¿Cómo va Indeportes Antioquia? Cuéntenos, una entidad tan querida por nosotros Elkin, la casa del deporte antioqueño, ese es Indeportes Antioquia trabajando en dos líneas fundamentalmente, recuperar los juegos nacionales en el 2023, estamos trabajando muy duro con nuestros deportistas, con sus entrenadores con toda la capacitación, la formación y el acompañamiento técnico pero a su vez también Indeportes Antioquia es acompañar a los municipios en la actividad física, en la recreación en la formación de nuevos muchachos, de nuevos logros, de los que van a ser el relevo generacional de esos altos deportistas. Y por estos días de pandemia hay que reinventarse, yo diría, tener el poder de resiliencia, de llevarle el mensaje a la gente que hay que seguir con la actividad deportiva recreativa, apoyando a los deportistas, eso sí, cuidándose. El que en el deporte tiene una, una situación bien particular y demostrada científicamente. Aquel que hace deporte tiene una mente totalmente despejada, pero además de eso tiene mejor fortaleza en una situación de COVID. Y entonces invitarlos a todos a activarse, a caminar, a trotar. Hacer sus ejercicios en la casa, porque cuando usted está bien preparado, efectivamente, el tema de COVID lo va a golpear mucho menos. A ver, yo miro, usted tiene una mente despejada, y yo también. Somos mentes brillantes. <risa> Dele cambio allá, Rafa, gol que siga con los muchachos en el debate. Usted, venga, venga, usted qué tal en el debate ahí en medio de Gustavo, Luciano, Velosa, Royave, la Rafa caliente el tema, ¿cierto? No, hay, hay, hay cabezas brillantes también. ¿no? Sí, señor, hay cabezas brillantes. Un saludo para todos los muchachos desde aquí, desde Indeportes, Antioquia. Bueno, muy bien, al doctor Héctor Fabián Betancur Ahora sí, por favor, vamos a los números. Eh, para hacer el sorteo, por favor, un número del 1 al 298. El 23. El número 23 corresponde al señor John Queiro Rendón en el barrio Robledo seis personas en el programa Dos Hombres, Cuatro Mujeres. Por este lado, número ¿sí? 99, don Rafa. El número 99 corresponde a Lina Zapata. Ella vive en el barrio San Javier de Medellín. Allí ven el programa tres personas dos hombres, una mujer. Bueno, y vamos ahora sí a despedir el programa con vitrinazos. A ver los vitrinazos. Empecemos por acá porque yo tengo vitrina eh, para Franklin Castrillón, para Laura Chala, para Daniel Hernández, el secretario de gobierno de Aveiva. Para Gloria Patricia Herrera, la comunicadora del municipio de Aveiva. Lo mismo que para Carlos Ochoa y para el, cal, el alcalde de Uramita, Jesús María Rúa Arias. Un abrazo para la gente de Uramita, al igual que Andrés Buitrago, 88.1 en Canela Estéreo. Y bueno, eh, por acá siga usted, don... Claro, sigamos eh, dando vitrinazos en Daveyba para Felipe Toro, que es el chumajer del alcalde. Nos llevó allá en tiempo récord. Bueno, para el concejal de la FAR Nelson Berites. Para Migdonia, Oscar, hinchas de Independiente Medellín. Para John Freddy, Orozco, Felipe Trujillo, Rubén Darío Quintero, y allá en Río Negro, un saludo especial. Fabio Melao, Fra Fernando Zapata y Edison Bustamante. Para Willy Ortiz, cantante de música popular y su tema Así Soy Yo, para a Teortú en Roldanillo Valle, para don Mauricio Amaya en el Líbano Tolima. Para Sergio Díaz, amigo hincha de Atlético Nacional allá en Estados Unidos, California, nos ve... James Ospina, nuestro amigo, el primer relacionista público, está en Rafa Gol para todo el mundo. Tiene los teléfonos de todo mundo, hasta el presidente, ahí les doy el dato. Fernando Bustamante, nuestro amigo comunicador en Indeportes, Antioquia. Oscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón en Cauca Viejo. Un saludo muy cordial para su señora madre y el grupo de porrismo que estuvo en Dabeiba. Llegaron de Medellín, bendiciones, saludos de Velosa y Lavo. Bueno, y también eh, seguimos con el corazón arrugado por el fallecimiento intempestivo. Hoy sí me golpeó porque conocimos de cerca a Darío Pineda, lo tuvimos, eh, trabajamos con él hace como 20 años. Desde hace 20 años lo conocemos en Radio Super, después estuvo con nosotros en Todelar. En onda, sí. eh, él, en onda, inició, sí. él inició en Todelar, en, en Todelar Estéreo. En la, en la X también estuvo un ingeniero único. Y hombre, ha partido y nos ha dolido mucho, por eso estamos acompañando de todo corazón a su familia. El, el, el, mejor, el, el mejor sonido sacado desde el estadio era gracias a, a Jaime Pineda, tanto cuando estemos en Radio Super, Dalio, en Ondas de la Montaña, Dalio, Darío Pineda, Pineda, en, en Ondas de la Montaña y en Todelar. El mejor sonido desde el estadio, gracias a nuestro ingeniero que hoy lamentablemente ha partido. Bueno. A ver, se nos acabó el tiempo. ¿Algo, Juan Diego? No, quería decir, hombre, que no puedo olvidar a un gran amigo, que no solamente era un excelente ingeniero de sonido, sino un gran amigo. Siempre consultaba a uno cualquier cosa de radio y ahí estaba Darío. Dios te tenga en tu seno, Darío Pineda. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Eh, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tuvo Dios, me hace vivir confianza. Dios les bendiga, muchas gracias a la bebé hermosa Ariana. Un abrazo.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 Ana García Lopera, la niña de la Dama de las Orquídeas. Estoy en este momento en el plan de sembrar in vitro una cápsula de, de una orquídea que se llama Góngora Gratulabunda. Es una hermosa orquídea propia de la zona de esta zona del romeral de San Antonio de Prado. Y exactamente cultivo in vitro es precisamente uh, la idea de, de conservación y reproducción. Y el sueño es, en cinco años que esa orquídea me dé,